Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estén escuchando este video, yo me estoy tomando unos mates, me los merezco, estoy terminando de grabar en un solo día, 12 videos, un bloque de 12 videos, luna en casa 11, en los signos de agua hoy, cáncer, escorpio y piscis, bueno, Vamos de una vez eh, a la clase de hoy. Pero antes les quiero decir algo. Esta es la última clase en que vamos a ver planetas en esa triple combinación de casa, planeta y eh, signo. Esto es el cimiento de la astrología. Esto es eh, la base. Todo se basa en esas combinaciones. Por eso si vos tenés una buena base de esto, de cómo ir combinando con frases claves, no te va a costar nada lo que vamos a ver el próximo año, que es todos los otros planetas. Este año, cumpliendo con mi palabra, 320 videos, en los últimos 8 videos te voy a enseñar eh, con ocho cartas natales distintas de personajes famosos cómo es esa combinación entre el sol, la luna, el signo y la casa en que está el sol, y el signo y la casa en que está la luna y cómo se puede llegar a interpretar eso cómo armamos una clave una frase clave para esa combinación más grande y el año próximo, en el 2023 te voy a dar también en videos diarios Mercurio eh, Venus Marte, eh, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, más los nodos lunares, más Quirón, eh, de esta misma manera. O sea, por ejemplo, Mercurio en casa 1, eh, en los signos de fuego y así sucesivamente, vamos a verlos todos. Eh, y con eso completaríamos, tendrías todo, todo, todo el material que necesitas para tener una buena base de astrología. Teniendo una buena base de astrología no es tan difícil. Por eso, acá decimos Centro Aprender Astrología Fácilmente, CAF. Así le pusimos de nombre a nuestro centro que se dedica a qué? A enseñar astrología, a llegar a cada uno de ustedes con esta maravillosa herramienta de autoconocimiento, de autodesarrollo personal. Eh, porque conocerse es eh, empoderarse eh, la astrología, los astros inclinan pero no obligan ¿qué quiere decir esto? que cuando vos conoces cuál es esa energía interna que vos tenés vos podés decidir usarla o no usarla a favor tuyo o no usarla ¿sí? porque no te conviene usarla pero lo importante es que lo conozcas, que te conozcas, ¿sí? Y lo importante, si quieres ser astrólogo en este oficio de la astrología, es que eso mismo se lo puedas transmitir a aquellos que no tienen ganas de estudiar todo esto de astrología. Y entonces recurren a vos como astrólogo, astróloga, astrólogue, a que se lo expliques y le puedas dar una dirección, los perros están peleando y sale acá en el video. Bueno, vamos a la clase de hoy entonces. Eh, luna en casa 11. Como siempre les recuerdo, todas las lunas, todas las frases claves de la luna me las hizo eh, muy gentilmente Mildred Peraza, astróloga venezolana, certificada en el CAF. Ella eh, estudió y se certificó acá en el centro a aprender astrología fácilmente y son muchos ya los que hicieron ese recorrido Luna en casa 11 idealista, impaciente, e inseguro ahora, si la casa 11 está en cáncer hay otras tres palabras claves protector, sensible y amoroso si la luna está en cáncer Protector, sensible, intuitivo, hipersensible, vulnerable, inestable. Esas serían las palabras claves para esta combinación que vos ves acá. Luna en casa 11 luna en cáncer, casa 11 en cáncer. ¿Sí? Entonces, la frase clave sería que podríamos estar hablando de una persona bastante amorosa... Eh, y protectora pero suele ser un tanto insegura ven que amorosa lo usó de la palabra clave de la casa 11 en cáncer protectora de la luna en cáncer e insegura de la luna en casa 11 ven cómo se pueden ir armando esas frases bueno ahora esa luna en casa 11, idealista, impaciente, insegura. Eh, si la casa 11 estuviera en escorpio, que los hace sexuales, misteriosos, pasionales. Y esa luna también estuviera en escorpio, que lo hace emocional, sanador, íntimo, apegado, manipulador, perezoso. Podríamos estar hablando... ...de una persona que puede mostrarse insegura... ...es muy pasional y se relaciona con apego a las cosas... A la, ...no solo a las cosas sino a las personas. Ahora bien, Luna en casa 11... ...idealista, impaciente, inseguro... ...pero si esa casa 11 está en Pisces... ...en vez de estar en Escorpio o en Cáncer... ...las tres palabras claves... Son sensibles, afectivos, benévolos. Y la luna en Pisces es intuitiva, idealista, hipersensible, depresivo, vulnerable y victimización. Por lo tanto, podemos estar hablando de una persona muy afectuosa, pero también muy vulnerable. Y que sus inseguridades podrían llevarlo a sumergirse en estados depresivos. Bueno. Espero que te haya gustado. La clase de hoy. Eh, Nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí. Como todos los días. ¿Con qué? Con la luna en casa 12. En los signos de agua. Terminamos con este ciclo. De frases claves. Para la luna. En las 12 casas. Y en los 12 signos. Les mando un abrazo enorme. Espero que tengan un día maravilloso, como lo tendré yo seguramente, porque este video va a salir dentro de muchos días. <ríe> Así que les mando un abrazo enorme. Hasta mañana eh, con Luna en Casa 12. Chao.